¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva sesión de la .NET 2020. En esta sesión vamos a charlar de las diferentes opciones, diferentes formas que tenemos a la hora de crear controles para Forms. Veremos cada una de las vías posibles, además de eh, ver cómo es posible a nivel técnico. También veremos otro tipo de características, otro tipo de detalles e información necesaria como qué pros y contras encontramos en cada camino, eh, cómo afecta el rendimiento, si hacemos un custom renderer o qué pasa si usamos Skia Sharp. Así que vamos de lleno a la sesión, pero antes de eso, permitidme agradecer a toda la organización, a Plain Concepts y a todos los sponsors que han hecho posible el evento y que a pesar de estar viviendo una situación algo compleja, como eh, bien conocerás, hacen posible que tengamos eh, aún así este evento en este año 2020. Mi nombre es Javier Suárez, trabajo en el equipo de desarrollo de Xamarin Forms y ahora también en el equipo de desarrollo de Don .NET Maui. Ahí puedes encontrar eh, mis datos de contacto vía Twitter, vía correo electrónico, si te puedo ayudar con cualquier duda relacionada con el desarrollo en Xamarin Forms o si tienes aún dudas en, acerca de, de qué pasará con NetMaui o si puedo ayudar de alguna otra forma. Será un placer recibir eh, tu duda. Contacta conmigo. Intentar ayudar en, en lo posible. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a empezar viendo cómo crear controles de la forma quizás más clásica posible, más conocida, que es utilizando Custom Renderers. Para mucha gente, eh, esta es quizás la única forma. Quizás no conocen muchas de las otras. Aunque es una forma bastante efectiva, bastante versátil de crear controles. Al final estamos accediendo a la plataforma en cada uno de los casos, accediendo a controles nativos en cada uno de los casos, en muchas ocasiones para crear algo simple, no complejo, eh, no conocer al 100% la, la, todas las plataformas a las que se quieren cubrir o bien eh, no querer escribir tal cantidad de código para hacer algo sencillo hace que nazcan otras formas para crear controles. Y entre estas formas vamos a ver... Cómo utilizar Skia Sharp, que veremos luego que es una librería que nos permite hacer directamente dibujado para dibujar directamente nuestros controles. Es otra forma bastante eficiente e interesante a la hora de crear controles personalizados, aunque hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es crear un canvas, un panel donde vamos a dibujar directamente lo que necesitamos. Luego veremos, por supuesto, cómo crear custom controls. Es otra forma bastante eh, conocida, quizás después de custom render, la forma más extendida. Es básicamente utilizar un content view, con bindable properties y crear todo lo necesario. Pero veremos que a día de hoy, gracias sobre todo a las últimas eh, APIs, a las últimas APIs incluidas en, en Xamarin Forms, como eh, toda la parte de shapes eh, para hacer dibujado personalizado de... de Shapes eh, muy sencillas como una elipse o una línea, muchas eh, figuras más, más complejas nos permiten dibujar y crear la apariencia visual exacta que buscamos junto con otras opciones como brushes eh, poder dibujar no solo colores sino gradientes, etcétera Hacen que la opción de Custom Control sea cada vez más eh, interesante o que sea posible llegar a más posibilidades sin la necesidad del Custom Renderer y eh, luego saltaremos a otra opción que es un saltito con respecto al anterior, Templated Controls, que es crear controles con plantilla. No solo se puede personalizar el control utilizando determinadas propiedades, sino que también vamos a crear una plantilla del control que define el control. De modo que el usuario puede sobreescribir esa plantilla personalizando absolutamente todo lo relacionado con el control. Por supuesto, en todo este proceso vamos a ir viendo trucos, consejos a la hora de crear cada una de estas opciones, cada una de estas opciones para crear controles personalizados, veremos aspectos a tener en cuenta, donde principalmente eh, creo que puede interesar el rendimiento. Y por último, eh, sería fantástico que si te surge alguna pregunta o respuesta con, con respecto a, ese, a esta sesión, estaré encantado de, de ayudarte y de responderte. Comenzamos de lleno creando Custom Renderers. Y es que Xamarin Forms al final lo que ofrece es una abstracción sobre los controles nativos, de modo que funciona de una forma similar a la siguiente. En todo Custom Renderer tenemos dos partes, por una parte tenemos el, element, el elemento que describe la apariencia del control, por ejemplo tenemos un, button, un botón con una serie de propiedades, text para definir el texto, text color para definir el color del texto, etc. De modo que lo que se realiza a nivel interno en Xamarin.Forms es un, un mapeado hacia eh, renderers nativos, de modo que el botón en el caso de iOS será un UIButton en Android utilizaremos un botón disponible dentro de Android Views, en el caso de Windows utilizaremos un botón igualmente nativo. Esta es la forma habitual en la que se trabaja con, con Xamarin Forms, ya que lo que se busca es ofrecer una experiencia nativa con lo que ello conlleva. No solo que el look and feel del control sea nativo, sino que el rendimiento sea lo más eh, posible cercano al rendimiento nativo de cada plataforma. Sin embargo, podemos acceder al eh, renderer, por ejemplo, del botón en iOS y sobreescribir el renderer y personalizar el UIButton en lugar de utilizar el UIButton, utilizar una imagen o, por supuesto, podemos crear nuevos controles usando Custom Renderers. Para ello, como ya hemos dicho, creamos dos partes. Una será la abstracción y la otra será el renderer o lo que es lo mismo la clase que define cómo se va a renderizar dicha abstracción en cada una de las plataformas. Con lo cual, primer detalle a tener en cuenta. Si necesitas un control que se renderice en N plataformas, vas a tener N clases, una por cada renderer de cada plataforma, más otra clase con la abstracción. Los pasos a seguir son sencillos. Lo primero es crear una clase donde definiremos la abstracción, una forma uh, habitual es, eh, dependiendo del de objetivo que se quiera buscar, es interesante saber de qué clase heredar. Si no sabes, directamente hereda de View, que es una eh, clase bastante base. A continuación, añade cada propiedad necesaria, cada bindable property que, que necesites. En este caso, utilizamos un BoxView, porque queremos hacer un BoxView personalizado. Y de esta forma, continuamos añadiendo eh, propiedades. Lo dicho, utilizaremos Bindable Properties para definir eh, cada una de las propiedades que definen el control. Recuerda que este tipo de propiedades permiten hacer la notificación eh, de, de cambios desde la interfaz hacia el control. Bien, seguimos eh, con los pasos a seguir y no es más que implementar el renderer. Esto recuerda que hay que hacerlo por cada plataforma. Creamos una nueva clase. La forma más habitual es utilizar la clase ViewRenderer. ViewRenderer es la forma más común a la hora de crear custom renderers. Lo que hacemos es prácticamente indicarle: hey, quiero mapear Rounded Box view, que es mi extracción, y quiero que en el caso en este concreto en iOS, va a ser una UIView, una vista en iOS nativa. El concepto es bastante sencillo, aunque como luego veremos en las recomendaciones, no es la única forma ni quizás la forma eh, más correcta si lo que estamos buscando es exprimir al máximo el, el rendimiento. Bien, el siguiente paso a seguir es implementar el renderer en cada plataforma. En cada plataforma tendremos una serie de eh, métodos que podemos sobreescribir base, donde un element chain, que es cuando el elemento cambia, se define, es quizás la, la, la, el método principal donde accederemos a eh, dos propiedades, All Element, que es el renderer antiguo, y newElement donde recibiremos el nuevo elemento eh, o nuevo renderer. Por último, registraremos la librería por cada plataforma. Lo que estamos haciendo aquí es exportar el renderer, básicamente indicar, hey, cuando voy a utilizar el BoxView y lo hago en iOS lo que voy a utilizar es el Rounded Box View Renderer que he definido en el proyecto nativo de iOS. Es decir, nuestro Custom Renderer. Y el último paso es utilizar el control. Eh, tenemos que definir el namespace y a continuación, sencillamente, podemos ya por fin utilizar el control. Antes de ver detalles a tener en cuenta, vamos a pasar a ver un ejemplo. Tenemos un proyecto llamado .NET 2020. Es un proyecto donde vamos a crear en cada una de las opciones posibles un checkbox. Vamos a ver cómo es crear exactamente el mismo control en cada una de las opciones diferentes, viendo pros, contras, complejidades, detalles a tener en cuenta, etc. Vamos a comenzar viendo el custom renderer. Y en este caso lo que vamos a hacer es definir un checkbox. Para mi checkbox lo principal que necesito es una propiedad isChecked que me indique si está el checkbox marcado o no. Vamos a tener un evento que va a ser chequedChain. Si te fijas la definición de este eh, renderer es exactamente la misma que la que podéis encontrar en el checkbox que tenéis incluido en Shouting Forms. Es decir no es necesario crear al fin y al cabo el checkbox. He utilizado el checkbox como ejemplo para definir el control en cada una de las vertientes aunque no es imprescindible crearlo de esta forma para utilizar un checkbox a día de hoy en Xamarin.Forms. Lo otro que vamos a utilizar es una propiedad color para añadir un poco de opciones de personalización al usuario, en este caso el, el color a utilizar. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer esto es la abstracción que tenemos en la librería compartida y a continuación en cada una de las plataformas hemos creado un eh, renderer. Vamos a comenzar con el caso de iOS. Utilizamos un ViewRenderer donde indicamos que vamos a eh, básicamente mapear nuestro RenderCheckBoss a un CheckBoss nativo, native NativeCheckBoss, que es este native NativeCheckBoss, es un control, porque al final no existe una definición de check tal cual, con lo cual lo que estamos utilizando es un new button y utilizando el evento touch up inside para detectar cuando hacemos el Check y cuando no. Y de esta forma aquí estamos básicamente haciendo el, el dibujo, el dibujado de eh, si el checkbox está marcado o no. Este control lo utilizamos en el renderer, método más importante, onElementChain. En este control es importante cuando recibimos el nuevo elemento registrar cuál va a ser el control nativo utilizando setNativeControl. Además de establecer todas las propiedades que queremos establecer por defecto o suscripciones a eventos. Lo que sí que es importante es que cuando, además de recibir en el parámetro el nuevo elemento, también recibimos el antiguo, el render anterior. El control anterior, en este caso, es muy importante que hacemos suscripciones, inicializaciones, etcétera. También de igual forma hagamos la de suscripción de eventos para evitar memory leaks el siguiente evento importante además de onElementChain on donde definimos el control nativo control, es onElementPropertyChain que es cuando una propiedad una bindable property del control cambia en este caso vamos a ver cuando cambia el color para en un método llamado updatingColor actualizar el color utilizado en el control nativo lo otro que realizamos, además de establecer un tamaño establecido mínimo y eh, esper esperado al control, son otras acciones como principalmente suscribirnos al evento Checked chain para notificar a la abstracción cuando la propiedad es Checked es verdadero o es falso. Como veis, no son muchas líneas, 148 líneas, donde definimos el renderer. Es muy similar al renderer que tenemos incluido a día de hoy en, en Xamarin.Forms. Se hacen acciones que normalmente no se tienen en cuenta en renderers, aunque se deberían. Por ejemplo, hacemos también el mapeo al control nativo de opciones de accesibilidad, etcétera, etcétera. Son opciones totalmente recomendables, eh, ya que usamos controles nativos, es ideal ofrecer todas las opciones nativas que tenemos de, de accesibilidad, mapear todo lo necesario para que nuestra aplicación sea accesible para cualquier tipo de, de usuario. Sin embargo, si vemos el renderer en iOS, en esta ocasión, en lugar de utilizar ViewRenderer, estamos utilizando EVisualElementRenderer. ¿Qué es esto? Bueno, eso es una interfaz. Es una interfaz que nos permite definir un renderer. Puede que te suenen Xamarin Forms, Fast Renderers. Fast lo que quiere decir es lo siguiente. En el caso de utilizar un ViewRenderer lo que estamos haciendo, si lo utilizáramos, por ejemplo, en el caso de, de Android, es que crearíamos el control nativo, que en este caso sería un checkbox de App Combat, eh, pero el checkbox estaría rodeado, es decir, tendría un padre, eh, que es en este caso, en el caso concreto de Android, sería un viewbox. ¿Qué ocurre? Que si creamos eh, cientos de veces el mismo checkbox, estamos creando, aumentando de forma innecesaria la jerarquía del árbol visual. Esto era así en los primeros renderers en Chamarin Forms porque se utilizaba el elemento padre, en este caso el View eh, Group, para eh, definir opciones relacionadas con el posicionamiento, tamaño, etc. A día de hoy no es necesario y aunque eh, muchos de los renderers que veo en ciertos aspectos en comunidad, etcétera, siguen utilizando View Renderer, mi recomendación es Utilizar directamente la interfaz y Visual Element Render. lo que nos obliga es, como podemos ver en la interfaz, es en lugar de establecer el elemento en el método o en ElementChain, utilizamos el, el método setElement y tenemos en lugar de utilizar el, eh, la sobrecarga de un ElementPropertyChain, podemos acceder al evento ElementPropertyChainGet para acceder a qué propiedad ha cambiado y hacer exactamente lo mismo, pero de una forma ligeramente diferente. En este caso, pues, accedemos eh, a definir el control en setElement, donde definimos el control nativo, y eh, vamos también a actualizar las diferentes propiedades del, del control, cuando se actualiza el color, cuando se utiliza isChecket, etcétera, etcétera Una vez... Pasado los ligeros cambios con respecto a una implementación y otra, como podéis ver, la lógica es bastante similar. De esta forma, si ejecutamos la aplicación, voy a hacerlo en entrada. Es justo esta aplicación que tenemos en pantalla, pero voy a esperar que haga el despliegue de nuevo. Aquí la tenemos. Bueno, podemos ver una inmensa cantidad de checkbox. Eh, sin embargo, este es el checkbox de Forms y este es nuestro Custom render. Como puedes ver, obtenemos exactamente el mismo resultado, aunque si te fijas en la parte inferior vemos que hay eh, checkboxes que tienen exactamente la misma pinta y ahí es donde vamos a continuar eh, viendo diferentes opciones a continuación. Continuamos con la presentación. Y antes de continuar viendo otras opciones, eh, déjame darte algunos pequeños detalles a tener en cuenta. Cuando creamos un Custom Renderer, cuando comienza la ejecución, como ya hemos mencionando, el primer método que se lanza es un Element Chain, en este método donde puedes acceder a las diferentes propiedades y realizar personalizaciones. Y eh, en este método tenemos un parámetro de tipo Element Chain eventars, donde tenemos dos propiedades, New Element y oldElement. Element. New Element, como ya creo que hemos mencionado previamente, contiene una referencia al control de Xamarin.Forms Forms y el Element contiene una referencia al Custom Renderer, al que se adjuntó previamente si se llegó a juntar el control de Xamarin.Forms. Forms. Es, es importante prestar atención no solo a New Element, donde creo que todo el mundo se suscribe, eh, eh, presta atención a cuando eh, New Element no es null para realizar la inicialización del control sino también es importante eh, tener en cuenta on all element para eh, bueno, limpiar, hacer eh, de suscripción de eventos para evitar fugas de memorias. Lo que vengo a decir es lo que tienes a continuación en pantalla, on element chain, eh, nuevo elemento, es el sitio ideal para suscribirte a nuevos eventos, en el caso de all element es el sitio ideal para de suscribirte de eventos. Eso no quita de que eh, también implementes eh, el método dispose, qué ocurrirá por ejemplo si tienes el checkbox y estamos en una página, navegamos a la página anterior, hacemos el dispose de la página y la página forzará el dispose de todos los elementos que contienen, es otro punto importante donde realizar eh, la liberación de recursos que ya no vamos a utilizar. Al crear el custom renderer podemos sobrecargar el método dispose como he comentado y ten en cuenta que este método es ideal para no solo de suscribir eventos sino también por ejemplo si utilizas drawables o utilizas ciertos recursos en cada una de las plataformas. Aquí es el sitio idóneo y que es esperado para hacer la liberación de recursos. Por último... Como ya hemos mencionado anteriormente, en las primeras versiones de Forms los puntos renderers se hacían utilizando ViewRenderer. Esto crea una instancia del control nativo, pero envuelto en un contenedor que es el que se encarga de tareas auxiliares relacionadas con el posicionamiento principalmente. Con el tiempo llegaron los FastRenderers y aunque a día de hoy en Forms existen FastRenderers para los controles principales, labels, entry, button, etc. Puedes crear tú directamente fast renderers para ello en lugar de utilizar view renderer recuerda utilizar e implementar la interfaz y visual element renderer y aquí permite hacerme eh, permíteme hacer un pequeño eh, breakpoint e incluir una pequeña nota con respecto a lo que será en el futuro donet maui en donet maui los renderers cambian a otro concepto similar pero llamado handlers. sería genial eh, Compartir información, que lo haremos quizás en, en, en otro evento. Lo que sí que es importante remarcar es que todos los handlers serán eh, fast renderers. Es decir, en .NET MAUI ningún control, no solo los más utilizados como ocurre en Chamber Inform, sino ningún control va a utilizar un wrapper, un contenedor para envolver el control y hacer tareas auxiliares. Y esto tendrá un gran eh, impacto en el, en el rendimiento como eh, espero que pues, se pueda compartir pronto. Pros y contras a la hora de crear custom renderers. Pros bueno, tenemos un rendimiento muy alto al fin y al cabo estamos utilizando un control nativo. Nos permite extender con por ejemplo platform specific o con conocimientos de, de código nativo de una forma bastante cómoda. Contras, bueno, requiere al fin y al cabo una mayor cantidad de código. Recuerda que no solo creamos la abstracción, creamos la abstracción más la implementación del render en cada plataforma. Esto, por supuesto, requiere conocimiento de desarrollo nativo en cada plataforma y requiere que el extender, si el día de mañana tenemos un control y queremos añadir una nueva propiedad, si eh, se encarga un compañero de equipo, etc., eh, de igual forma se requieren conocimiento de desarrollo nativo en la plataforma que se quiere extender. SkiaSharp probablemente te suene, es una librería de gráficos 2D, viene siendo usada por Google en Chrome, Android o, o Flutter, es cross-platform, es decir, funciona en cualquier lugar. Funciona a día de hoy en Android, iOS, Mac, Windows, etcétera, etcétera. Bastante versátil con diferentes modos de eh, diferentes posibilidades, tanto utilizando CPU como GPU, además de poder eh, crear efectos o shaders de personalizados, eh, permite diferentes modos de, de, de renderizado, lo cual al final hace que la librería sea muy versátil. Eh, a día de hoy sigue en desarrollo, tanto por Google Skia como en el caso de Skia SkiaShare, en este caso por, por Microsoft. ¿Cómo sería um, usar SkiaShare para crear un control? Bien, lo primero sería añadir la librería de SkiaShare. Para usar la librería de SkiaShare en Xamarin.fo necesitamos añadir el paquete nugget SkiaShare.views.forms. La librería proporciona dos vistas que se pueden utilizar. Al final lo que vamos a tener es un canvas, un, un área, donde vamos a poder hacer dibujado. Y las dos opciones serían utilizar un SK, SK Canvax View o un SK GL View. La diferencia radica en eh, que Canvax View utiliza la CPU, mientras que GL View utiliza OpenGL y por lo tanto utiliza la GPU. Intuitivamente puedes pensar que siempre sería la mejor opción utilizar la GPU, aunque... A día de hoy, eh, sobre todo en dispositivos de alto rendimiento en Android eh, y en iOS también, el Canvax View sencillamente va generando la memoria que necesita y siempre que haya suficiente potencia a la CPU se puede renderizar sin problemas. Así que Canvax View suele ser una opción bastante buena y bastante correcta en una inmensa mayoría de, de casos. El Canvax, bueno, para comenzar a dibujar lo que necesitamos es... Eh, utilizar un canvas, por ejemplo un SK View, y el método que tenemos que utilizar, eh, el método que tenemos que sobrecargar para comenzar el dibujado es un paint-surface en un paint-surface recibiremos un parámetro de tipo sk paint surface Arts, donde entre otro tipo de detalles, e información interesante e importante, dependiendo de lo que queramos hacer, recibiremos en e.surface.canvas el canvas, donde vamos a hacer el dibujado para dibujar algo, eh, por ejemplo, un punto, una línea, un rectángulo, círculo, texto, imágenes, necesitamos antes que todo saber cómo se posicionan los elementos. Bien, en el canvas los elementos se posicionan mediante SK eh, rectángulos, o entre SK POINTS, puntos. Ahí puedes ver un ejemplo de cómo sería dibujar eh, un círculo, indicando básicamente ancho, alto, radius y, y poco más. Todas las operaciones de dibujado en el canvas, eh, por ejemplo, cómo definir el color del borde con el que dibujamos el, el círculo anterior, se eh, realizan utilizando un paint. Eh, un paint al final es un conjunto de información entre la que se incluye el color de fondo, borde, estilo, si se utiliza antialias o no, etcétera, etcétera. De igual forma podemos manipular el canvas eh, si queremos realizar operaciones como transformaciones, varias rotaciones, escalados, etcétera, etcétera, todo es posible, para ello tenemos diferentes métodos como transform, scale, rotate o incluso si queremos hacer clip de views, hacer recortados de vistas específicas, tenemos el método clip path y eh, podemos guardar y recuperar transformaciones antes y después de, de aplicar ciertas transformaciones con los métodos save y restore. Y otro detalle importante es qué pasa con el user input, qué pasa con la entrada del usuario. Si el usuario pulsa un control, si queremos eh, por ejemplo crear un slider, que al final no es más que dibujar una línea con una elipse y queremos que cuando el usuario pulse y arrastre la elipse, se mueva el valor. En este caso tenemos primero que habilitar eh, los eventos touch en el canvas, enable touch event a true, y luego podemos sobreescribir el evento, eh, el método onTouch, donde de nuevo recibiremos un parámetro skTouchEventars, donde podemos saber si se está pulsando, si se está moviendo el, el, el dedo, la localización, etcétera etcétera Toda la información necesaria para trabajar con, con esquía Al crear controles con esquía básicamente lo que haremos, como, como ya hemos visto, es utilizar el campax, el panel, junto con Vendable Proper. Así que, antes de ver qué tenemos que tener en cuenta, vamos a volver en esta ocasión a eh, nuestro proyecto .NET. Vamos a cerrar todas las clases relacionadas con el Custom Renderer y vamos a navegar a eh, la carpeta Skia Controls, donde tenemos un checkbox, en este caso definido con Skia. Primer detalle, estoy utilizando una ContentView. ¿Es necesario? Para nada, no es del todo. Se puede utilizar directamente el Canvas. ¿Por qué os estoy utilizando un content view? Bien, eh, podemos definir un checkbox, de modo que tanto el rectángulo como el indicador de check sea dibujado. El texto que acompaña, si queremos que acompañe o no, podría ser directamente un label, de ya que podamos crear un content view, donde envolvemos tanto el, el área de dibujado como un label, o directamente puede ser todo. Un comebacks view y que el texto que acompaña al checkbox en caso necesario también lo podemos dibujar con, con esquía. Pero bien, vamos a la parte interesante. ¿Dónde está el canvas Aquí definimos el canvas inicializamos el canvas y nos suscribimos al paint surface donde primero limpiamos todo y a continuación dibujamos el, el indicador el stroke. Y donde también, si está marcado, dibujamos el, el relleno. Básicamente, el Stroke lo único que viene a dibujar es utilizando un Paint con un estilo Stroke. Dibujamos un rectángulo con bordes ligeramente redondeados. Y eh, si el Checkbox está marcado, hacemos dos operaciones. Por un lado, dibujamos de nuevo un rectángulo, pero en este caso relleno, con el estilo Fill. Esto será rellenar el color de fondo y otra opción que haremos será crear un SK Path. Recuerda que también puedes definir de hoy Path directamente en Xamarin.Forms. Aquí lo que haríamos sería crear la típica V, el típico indicador de check, el clip de, de check, directamente también en el canvas. Utilizamos un Gesture Recognizer para eh, saber si ha sido pulsado o no. Y utilizamos animaciones de Xamarin Fonts para animar el, el check o no. Por supuesto, podemos también crear controles implementando la interfaz y disposable, con lo cual al disposear el control nos desuscribimos de los diferentes eventos necesarios. ¿Cómo pinta esto? Vamos a ver la continuación. Aquí tenemos el emulador de Android, lanzamos el control. Y eh, de igual forma a otro tipo de controles, en este caso, eh, perdón, utilizando Skia, pues definimos y pintamos el, el, el control. En este caso, todo el control, es decir, el borde cuando no está marcado, así como el color de fondo y el check, lo estamos dibujando utilizando Skia Sharp. Pasamos a ver ciertas recomendaciones utilizando Skia Sharp. Recomendaciones. Bueno, lo primero de todo es utilizar eh, un canvas en la medida de lo posible. Si vais a dibujar diferentes cosas, como por ejemplo en el caso anterior, el, el, el check, el indicador de check, el rectángulo y el texto, no crees dos canvas, uno con el indicador de check y otro con el texto. Esto afecta eh, al rendimiento. Utiliza un único canvas para dibujar todo siempre que sea posible. La otra eh, detalle interesante es reutiliza objetos, ese que paint, ese que etcétera, etcétera, siempre que sea posible. Si siempre vas a utilizar el mismo paint, es decir, el mismo color de fondo, el mismo reutiliza el objeto, evita crear objetos diferentes. Hay diferentes formas para conseguir el mismo resultado. Una opción con eh, cuando se requiere un, un dibujado, una operación de dibujado compleja, pesada, es crear directamente un SK bitmap. Esto se puede hacer directamente incluso no en el hilo de UI y luego de, de, devolver directamente el, el bitmap. Y a la hora de crear controles, puedes crear un content view como hemos creado nosotros hasta ahora, pero recuerda que esto no es necesario. Puedes utilizar directamente el seca Canvax View, el Canvax para dibujar directamente sin envolver todo en, en, en un elemento padre. Pros y contras. Procs. Bueno, estamos dibujando directamente en un canvas, incluso tenemos opciones de utilizar la GPU, con lo cual el rendimiento es muy, muy alto. Definimos el control una única vez. Todo lo que hemos visto anteriormente es válido para todas las plataformas donde va a correr el checkbox. Ese checkbox a día de hoy, como esquía funciona en iOS, Android, WP, Mac, etc. Con el mismo código tendríamos el mismo renderizado en, en todas las plataformas. Pero por supuesto también existen contras eh, uno de los contras, lo pongo entre comillas porque puede no ser un contra para, para, para ti, por ejemplo es que no estamos utilizando APIs nativas ni tampoco elementos nativos, estamos directamente dibujando en un lienzo un contra que probablemente si sí sea el, de mayor peso para la mayoría es que es necesario añadir las dependencias con la librería de, de SkiaSharp y con Skia, con el aumento considerable de, de tamaño del paquete de la aplicación Dependiendo de la plataforma, 5 megas o un poquito más. Y eh, otro contra que posiblemente eh, sea interesante marcar es que, como has podido ver, definimos el código una única vez, pero para dibujar el borde, el fondo, todo, es necesario tener ciertos conocimientos de las APIs de SkiaShark. Al final, mucha lógica es común. Una vez que domines cómo crear eh, los diferentes paints, etcétera, etcétera, Tienes una gran, gran parte del camino de la API eh, recorrida, al menos para dibujar cosas básicas, pero eh, hay una gran cantidad de opciones en la API, con lo cual para ciertos aspectos, ciertas opciones es necesario conocer la, la API bien, para sacarle todo el rendimiento posible y hacer las, eh, la, las cosas de la forma más óptima posible. Otra forma. Controles personalizados. Esta forma es muy sencilla, existe desde hace tiempo. Al final, eh, ContentView es una especie de layout especial donde tenemos un único elemento secundario. Se utiliza normalmente para crear controles personalizables y reutilizables. El proceso para crear un control personalizado es sumamente sencillo. Paso número uno, crear una nueva clase que herede de ContentView. A continuación, paso número dos, definir todas las pintable properties y eventos que, que necesitemos. Y el paso número 3 será definir, crear la interfaz de usuario. En este caso, la interfaz de usuario, ¿cómo la creamos? Con elementos disponibles en la capa de abstracción de Shouting Forms. Así que vamos a ver cómo sería esto. A día de hoy existen gran cantidad de posibilidades, eh, sobre todo desde las últimas APIs de Savarinforms, porque incluimos bruises, shapes, eh, posibilidad de controlar la apariencia del control en base al tema, eh, de, de, del, del dispositivo, si es eh, oscuro, claro, etcétera, etcétera. Con lo cual se permiten resultados que anteriormente no eran eh, posibles sin un Custom Renderer o utilizando SkiaShare. Vamos a ver cómo sería esta opción. Volvemos a nuestra aplicación de .NET 2020. Cierro la opción que hemos visto previamente con Skia para abrir la opción con un Custom Control. Definimos una Content View donde... Tenemos un grid con un rectángulo. En el rectángulo para definir el borde con, con una pequeña curvatura utilizamos las propiedades radius, X e Y. Y el glip, el indicador de check, es un path. Podemos definir path de diferentes formas. En esta ocasión lo he copiado de una tool directamente. Eh, el check exacto que, que, que se dibujaría en este caso en, en nativo. Definiendo la propiedad data, a, eh, en este caso, la geometría, la geometría que queremos utilizar. Al final, ¿qué es nuestro check post? Un grid, que contiene un rectángulo, el rectángulo definirá el borde cuando no está marcado, cuando está marcado hará el fill, rellenará el color de fondo y tendrá justo encima un path que definirá el glip con el check de, de indicado. Por supuesto necesitamos detectar cuando se está uh, haciendo uh, tap uh, sobre el control, así que utilizamos un gesture recognizer para cambiar la propiedad ischecker. y por supuesto también al igual que en el caso anterior podemos hacer un control disposable uh, de modo que tengamos el evento uh, dispose donde hagamos la desuscripción de los eventos necesarios. Si ejecutamos de nuevo nuestra aplicación, aunque ya la hemos visto previamente, vamos a ver cómo, cómo sería este nuevo control, creando en este caso, eh, este sería el custom control, que si te fijas el resultado es, es el mismo en este caso que, que teníamos anteriormente con Esquia. Con Lo que estamos haciendo al fin y al cabo es utilizar APIs de dibujado, pero nativas en cada plataforma. Recuerda que todo el conjunto de APIs, de shapes, que tenemos incluidas en Xamarin.Forms, lo que hace uso es de las APIs nativas de dibujado en cada plataforma. ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta? Bueno, para obtener el mejor rendimiento posible, tengo un control lo más exhaustivo posible de la jerarquía creada. Es decir, a mayor nivel de elementos en la jerarquía, mayor impacto negativo tendrá en este caso en el rendimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque tendrá que instanciar y crear más views, más elementos que, que componen, eh, que componen el, el control que estás creando. Así que mantén un eh, control exhaustivo en la jerarquía. En el caso anterior, por ejemplo, podemos directamente no, eh, no crear un control heredando de ContentView, sino directamente de un grid. También es perfectamente posible. En este caso aumentaríamos ligeramente el, el, el rendimiento. Y por supuesto recuerda eh, siempre liberar los recursos que utilizas. Recuerda que tienes a tu disposición interface disposable. Recuerda ser dispose de aquello que ya no vas a utilizar más. Pros, muy sencillo. Es sencillo de utilizar, no requiere conocimientos específicos de plataforma y todo se crea utilizando la abstracción de forms Si conoces Xamarin forms vas a saber cómo crear controles. Si conoces cómo dibujar eh, elementos muy básicos, por composición de elementos muy básicos, a día de hoy, utilizando Shapes y otras eh, APIs, es posible conseguir resultados bastante, bastante versátiles y potentes. Otro problema muy importante es que se define el control una única vez para todas las plataformas. En este caso, por ejemplo, Shapes es una API implementada en Forms y es una API que está disponible en iOS, Android, WP, WPF, Mac... Es decir, está disponible en todas las plataformas. Con lo cual, nuestro checkbox que hemos definido utilizando un, un custom control va a funcionar en todas esas plataformas definiéndolo una única vez, lo cual es fantástico. Contra, si para definir el control lo creamos vía composición, utilizando cinco vistas de info, se requieren instanciar esas cinco vistas, lo cual tiene un impacto en el negativo, en el rendimiento. Tiene un pequeño impacto en el rendimiento. ¿Qué impacto tiene? ¡Ey! Pensado en todo, tranquilo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de eso vamos a hablar de templated controls o controles con plantilla. Porque piensa en el caso anterior, piensa en nuestro checkbox. Tenemos una propiedad Bindable Property para personalizar el color, pero eso nos permite personalizar el color cuando marcamos el checkbox. ¿Qué ocurre si quiero personalizar el color del borde? Sé que una respuesta obvia y sencilla es si, sí, vale, creamos otra bindable property donde definimos un border color, por ejemplo, permitiendo definir el borde del color. Vale, de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si en una aplicación se quiere el borde punteado? Sé que, de nuevo, puede haber una respuesta que es volvemos a crear otra bindable property, etcétera, etcétera. Pero podemos seguir así hasta el infinito. ¿Y qué ocurre si en lugar de tener eh, un rectángulo con bordes redondeados tiene una silueta específica porque la aplicación es, es necesario por diseño. Podemos seguir creando Vindable Properties y ajustar a lo posible. Posiblemente con una buena especificación del control, pensando bien el control y definiendo los, con, las propiedades y eventos necesarios, comandos necesarios, podemos cubrir un gran espectro, podemos satisfacer eh, el uso de un checkbox en una inmensa mayoría de casos. Sin embargo, a día de hoy, en diseño de aplicaciones móviles es eh, muy rico, y hay una enorme variedad de, de diseños y necesidades. Con lo cual, no vamos a poder cubrir con propiedades todos, todos los casos. ¿sí? Pero a ver, ¿y qué ocurre si el Word de más, el formato? En este caso, ¿y si podemos permitir acceder a la definición del control y modificarlo? Vamos a ver el concepto de control template o plantilla de control. Básicamente la idea es la siguiente. ¿Cómo definimos anteriormente el checkbox? Pues lo definimos en nuestra eh, content view, definimos un rectángulo y un path donde el rectángulo definía el, el fondo, el borde y el fondo una vez marcado, y el path, el clip, el indicador cuando se marcaba. Vale, definimos un control template justo con eso, con un rectángulo y un path como puedes ver en pantalla. Esto... Permite definir cómo se va a dibujar el control, pero si alguien quiere sobrecargar la plantilla, podría sencillamente crear un nuevo control template, reemplazar el rectángulo por una elipse, por ejemplo, y crear un control, eh, una plantilla de control totalmente personalizada, adaptándose a las necesidades del diseño de su aplicación. Lo cual es fantástico. Tenemos, recuerda, más posibilidades con la llegada de, de las API de bruces, shapes, etcétera permitiéndonos dibujar y colorear prácticamente lo que necesitemos. Con lo cual, ejercicio. Piensa un poco, ¿cómo os compondíais un slider? Es una línea con una elipse que podemos mover. Y un checkbox bueno, es un rectángulo eh, para dibujar el fondo y un indicador de marcado. Al final, utilizando la API de shapes con el resto de APIs disponibles a de Isabel no solo podemos dibujar estos controles, sino que podemos crear plantillas para permitir personalizar este tipo de controles. Y es aquí donde entran los templated controls. El elemento llamado content presenter, que podemos utilizar en un eh, control eh, con plantilla, se utiliza dentro, a menudo dentro de las plantillas de control, y es un elemento que permite insertar contenido en tiempo de ejecución. Lo cual es muy interesante porque, si volvemos atrás en la definición de esta plantilla... Aquí he definido un content-presenter de modo que ese content-presenter podría ser directamente una string, una cadena, de modo que eh, con un type converter, con una conversión, rendericemos directamente un label con el texto, pero podría ser, ¿por qué no? Una imagen, es decir, podemos tener una imagen con checkbox directamente, ok, ¿por qué no? De esta forma... Tenemos eh, Content Presenter para añadir cualquier tipo de contenido. Y por otro lado, tenemos la extensión de marcado Template Binding. Esto es lo que nos hace es que nos permite enlazar desde el channel, desde la plantilla de control, una propiedad del control a una propiedad definida dentro del propio control personalizado. Esto simplifica terriblemente eh, la asignación y mapeo de propiedades del control, sobre todo permitiendo personalizar. Otro detalle de importante a la hora de crear un control personalizado, eh, crearemos una clase que herede de templateView, y en templateView el método principal al que llamaremos será un applyTemplate. Este método es eh, cuando se crea la instancia de la plantilla de control y se asigna a la plantilla. En este método podemos acceder a cada uno de los eh, elementos, de las views que componen la plantilla, utilizando el método getTemplateChill para acceder a las diferentes pistas que componen el control. Vamos a ver, por lo tanto, un ejemplo. Cierro nuestro Custom Check Post. Me voy a, en esta ocasión, a Templated Control. Importante, mi clase hereda de Templated View. Es un tipo en Xamarin Forms que indica que es una vista con, con plantilla. Al final es algo muy similar a una Content View... Es una eh, especie de layout especial que espera un único elemento hijo, pero además tiene una propiedad de tipo control template. El método principal es eh, un apply template, donde si te fijas, estoy accediendo tanto al fondo como al clip, pero no estoy definiendo aquí en ningún lugar ni, ni el rectángulo ni el path que componen mi, eh, mi control. ¿Dónde está? Bueno, en este caso en styles, checkPost, he creado un estilo donde estoy asignando eh, la propiedad Control Template, donde estoy creando el rectángulo, el path y aquí está el content, eh, el content presente donde puedo asignar cualquier tipo de contenido. Aquí estoy definiendo la apariencia del control. Lo que estoy haciendo en el control básicamente es en el método Template acceder a esos controles para... Cuando, de nuevo, con un Gestor Recognizer hacemos tap o no, podemos sencillamente modificar el color de eh, relleno y si se ve o no el clip. De nuevo, el control puede ser disposable, podemos hacer dispose de diferentes eh, eh, suscripciones de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve esto? Vamos a verlo a continuación. Vamos a lanzar la aplicación en el emulador de Android y este sería el templated control, la apariencia es exactamente la misma y el funcionamiento de nuevo es también exactamente el mismo, pero fíjate en el checkbox que tenemos justo a continuación, cambia la silueta, cambia el formato, tamaño, el, el check, ¿cómo hacemos esto? pues lo que hacemos es que permitimos lo siguiente, me voy a la main view, a la vista principal, donde tenemos definido todos estos checkposts, el eh, checkposts utilizando el custom render, el custom control, esquía, etcétera. Y lo que he hecho es que eh, me he creado un control template, pero en lugar de utilizar un rectangle, he utilizado una elipse para tener el borde eh, circular. Y el path he utilizado un glip diferente, que en este caso es eh, sencillamente el icono de, de Android. Y de esta forma, eh, muy sencilla, lo único que necesitamos es, aquí está el template control, quiero utilizar la plantilla de control personalizada, control template, accedo a la plantilla de control personalizada. De esta forma, podemos no solo modificar opciones que tenemos con las propiedades, como por ejemplo el color con verde, sino que podemos acceder a la plantilla y modificar opciones que no eh, están facilitadas vía eh, PIDW property, como por ejemplo el tamaño, eh, cambiar los, los elementos, reducir la jerarquía, aumentar la jerarquía, añadiendo, quitando lo que necesitemos. Por supuesto, aquí podemos añadir bordes, podemos añadir textos, podemos añadir lo que necesitamos en esta jerarquía. Y eso definiría a un checkbox, al checkbox que tú necesitas, que quieres en tu aplicación. Template controls, otra forma de utilizar eh, y crear controles personalizados. En mi opinión, es un pequeño paso con respecto a lo que es un custom control, pero eh, las posibilidades que se le otorgan a la hora de personalizar son infinitamente superiores. Así que me parece una de las opciones eh, interesantes y a tener también en cuenta. Como en el resto de opciones a tener en cuenta, bueno, eh, normalmente cuando accedemos a los elementos de la plantilla es muy recomendable utilizar tipos genéricos. Normalmente cuando accedemos a controles de la plantilla, en este caso yo ac eh, accedía tanto al rectángulo como al path, los tipos que utilizaba eran tipos base, eran shapes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo único que quería era acceder a las propiedades comunes de todas las shapes, eh, fill, el relleno, etcétera, etcétera, y eh, de esa forma permito al usuario cambiar de un rectángulo a una sin sin problemas. De igual forma utilizar elementos base tipo View, si lo único que se necesita es acceder al elemento para modificar visibilidades, colores de fondo, etcétera, es muy recomendable. De esta forma, alguien que no conoce cómo funciona el control internamente, internamente puede hacer grandes modificaciones sin eh, ningún tipo de impacto y que el control siga funcionando sin problemas. Por supuesto, no accedas a elementos de la plantilla si vas a utilizarlo. En el método Napoli Template no utilices el Shield para acceder a un elemento si luego no vas a hacer nada con ese elemento. Y de igual forma, recuerda, puedes hacer Dispose y liberar los recursos no necesarios. Los pros, al igual que un Custom Control, es sencillo de crear, no requiere conocimientos específicos de la plataforma, todo se crea utilizando la extracción de Forms, lo cual es genial. Defines el control una única vez, lo cual, de nuevo, es genial. Y a diferencia del control personalizado, no solo permite personalizar el control vía propiedades, sino que podemos directamente acceder a la plantilla que define el control y modificar cualquier cosa. Y eso es, eso es un pequeño paso hacia adelante eh, y es, es genial. Contras, algo parecido al caso de Custom Control. Si para definir tu control necesitas una composición de cinco vistas en Xamarin.Form, se requiere instanciar esas cinco vistas, con lo cual tiene algo de impacto en el rendimiento. Es hora de hablar de otros factores a tener en cuenta y he mencionado el rendimiento en múltiples ocasiones, así que vamos a hablar del rendimiento. A continuación tienes una gráfica, esa gráfica con el color verde se indica el tiempo necesario para instanciar una página utilizando 100 checkboxes en cada uno de los casos, utilizando un custom renderer, utilizando un custom control, utilizando Skia y utilizando templated controls. El otro color lo que indica es sencillamente utilizando 10. Si te fijas, utilizando 10 apenas hay diferencias. El Custom Renderer te, eh, tarda unos 50 milisegundos, mientras que el Custom Control son unos 55. que ya es ligeramente más rápido con 45 aproximadamente, mientras que el Template Control tiene prácticamente el mismo tiempo que nos llevó el Custom Control. Con 100 ya podemos ver algo más de diferencias. En este caso, y con las optimizaciones en esquía utilizando un único canvas, reutilizando, etcétera, etcétera, conseguimos que el, el rendimiento a la hora de renderizar 100 elementos sea de poco más de 100 milisegundos. Utilizando controles nativos, en este caso estamos teniendo unos 120 milisegundos para conseguir ese, ese resultado. Y por último, tanto el Custom Control como el Template Control están en torno a los 200 milisegundos. Estos datos están obtenidos de 5 medidas y haciendo la medida aritmética a la hora de instanciar una página con 100 checkposes o 10 checkposes. Como puedes ver, el tiempo entre un custom render, por ejemplo, y un template control, hay cierta diferencia. No mucha si sos el número de elementos a eh, definir, por ejemplo, son pocos, por ejemplo, 10 checkposes, que es algo quizás más común que, que 100 aunque al aumentar el volumen eh, las diferencias se incrementan un poco. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el, nuestro template control o custom control estamos definiendo no un único control nativo, estamos definiendo un view group, el grid, estamos, en el caso por ejemplo de Android estamos definiendo el rectángulo, estamos dibujando el rectángulo y estamos dibujando el path y estamos creando tres vistas nativas para definir nuestro template control. Hay que tener en cuenta también que todos estos datos están tomados a día de hoy utilizando Xamarin.Forms y que en Xamarin.Forms, por ejemplo, Shapes, toda la API de Shapes, no utiliza fast FastRenderers, con lo cual eh, os puedo indicar que estos datos se compactan, se comprimen bastante eh, con lo que llegará en el futuro con .NET MAUI, dado que todos los renderers son fast FastRenderers, poniendo un poco más interesante todas las diferentes opciones. Pero al fin y al cabo si el volumen, el número de controles que vas a utilizar es bajo, un template control, un custom render no, no supone un problema, de hecho el template control sería una opción bastante recomendada dado que permite la extensión accediendo a la plantilla del control de una forma muy amplia y muy sencilla. Y eh, si lo que buscas es un rendimiento lo más alto posible, en este caso ten en cuenta que un custom renderer, utilizar control nativo, es posiblemente una de las mejores opciones, y que es utilizando eh, correctamente un único comeback, dibujando todo lo posible, hacer posible en la misma pasada dibujar todo lo mismo, es eh, de nuevo la, la opción eh, también eh, con más rendimiento. Hasta aquí, hemos visto Cuatro opciones, Custom Render, Skia Shard, Custom Control y Template Control, en qué consistía cada uno, pros y contras y diferentes eh, detalles a tener en cuenta como el rendimiento. Sería genial eh, que si tienes alguna pregunta ahora es el momento de, de realizarla, estaré encantado de, de responderte. Y llegamos al final de la sesión, ha sido para mí un verdadero placer eh, participar en el evento, eh, espero que hayas disfrutado de la sesión, recuerda tienes mis datos de contacto, espero que eh, todo el material visto en la sesión te sea útil, tienes el ejemplo disponible en GitHub, eh, en mi cuenta personal, eh, proyecto .NET 2020, y si tienes cualquier duda puedes contactar conmigo en cualquier momento, muchas gracias a la organización por ser, eh, hacer posible el evento,